Yo soy profesora de la Universidad Antonio José Camacho de la ciudad de Cali, en Colombia. Eh, he venido aquí porque, bueno, también quiero decir, que me he olvidado, y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de esta facultad que he mencionado, ¿no? He venido aquí porque quiero terminar mi tesis doctoral, que empecé hace muchísimo tiempo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estamos en el 92, en el 1992, en, esa, en aquella época tenía mi familia pequeña, eh, mi esposo tenía, era profesor de la Universidad del Valle, allí también en Colombia, y en aquella época le daban a los profesores, después de los siete años de estar trabajando como docentes en una universidad, le daban lo que se llamaba una comisión de estudio, para salir a estudiar por fuera y hacer un doctorado. Nos dijeron que había en ese momento una la vila que en ese momento se estaba se iba a inaugurar como eh, vivienda de estudiantes en el campus universitario además que era una experiencia novedosa aquí en España porque no había en ninguna otra universidad este tipo de vivienda, de vivienda dentro del campus universitario entonces nos, nos invitaron a que a que pues nos viniéramos a vivir aquí y entramos en contacto con ellos a partir de teléfono. Faltando unos 20 días para, para venirnos, nos dijeron que nuestro piso era el H-205. Y estábamos maravillados porque ya teníamos sitio donde llegar, que era una de las cosas que más nos preocupaba como familia, de trasladarnos de un sitio a otro. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo es el sitio donde vamos a llegar? No? Y porque veníamos con niños, y entonces eso nos preocupaba mucho a nosotros. Nos dijeron que no nos podían... Permitir entrar al, al, a vivir al piso que nosotros habíamos alquilado porque los estaban reacondicionando, porque los policías estaban ya marchando y entonces ellos habían estado aquí alojados. Nos pasaron, nos llevaron a vivir a la casa CER número 30 ¿no? y ahí estuvimos dos semanas mientras acondicionaron los pisos, que era, eh, poner las neveras, poner eh, cosas que, que necesitábamos nosotros. Eh, nos pasamos al H-205 y una de las cosas que más nos, a mí personalmente me impactó muchísimo fue la manera de abrir la puerta. <ríe> en aquella época imagínate que era con una tarjeta, oh. <ríe> En mi vida me había pensado yo que se podía abrir una puerta con una tarjeta, vale, eso y además eso a toda la familia nos... todo no, mira, modernidad. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando nosotros llegamos aquí y, y nos, no nos afectó para, para mal, pero sí nos afectó mucho es la tranquilidad que había, el silencio tan profundo que había por la noche, porque claro, nosotros veníamos de una ciudad que era muy bullosa, eh, a ver, otra cosa que me impactó muchísimo cuando llegamos aquí, la arquitectura, ¿no? La arquitectura es distinta. Eh, yo no cuando los vi desde lejos no, no pensaba que fuera tan cómodo por dentro, ¿no? Se me hacían demasiado, demasiado fríos eh, los edificios. Sin embargo, cuando entramos a vivir nos dimos cuenta de que había bastante calidez dentro de ellos. Hay otra cosa que que se me viene en este momento a la mente, y es que justo antes no teníamos para comunicarnos con nuestra familia sin internet, ¿sí? y entonces habían cabinas telefónicas. Teníamos una cabina telefónica aquí enfrente, y esa cabina telefónica una vez, por magia, quedó directa. Yo creo más bien que algún estudiante le... La, la había manipulado, quedó directa y teníamos, hacíamos unas filas larguísimas para poder acceder al teléfono y llamar a nuestras familias, pero eran unas filas larguísimas, larguísimas. Como yo vivía enfrente, la cabina me quedaba aquí, yo vigilaba cuando la fila se acortaba y entonces yo podía bajar y, y hacer mis llamadas. El teléfono duró en directo una semana. Pues mira, eh, la vila ha tenido mucho cambio, o sea, ha cambiado muchísimo. En, en, en algunas cosas ¿vale? yo llegué y lo primero que me encontré ahora en esta segunda venida a la vila lo primero que me encontré fue esa esa imagen que yo tenía que no se había deteriorado me entiendes o sea ya la encontré eh, bastante bastante parecida pero ya cuando empecé a recorrerla ¿eh? cuando empecé a, a, a mirar los entresijos de la vida empecé a ver que sí que había cambios eh, aquí había una para que lo que había de negocios en ese momento en ese momento teníamos el frankfurt que fue lo primero que se estableció aquí en la vila ¿Mm? era como el punto de referencia de todos nosotros allí bajábamos y nos tomábamos la cervecita allí comprábamos el bocata eh, esa es una cosa que a nosotros nos costó muchísimo acostumbrarnos al pan de aquí allí vendían los bocatas eh, era gente que, que también nos acogía, con la cual nosotros podíamos contar para muchas cosas, para preguntarles muchas cosas, para saber de, de, de, el bus, por ejemplo el autobús. Ah, el autobús de la universidad, no había autobús de este de, del transporte público, sino que era el autobús de la universidad, que era un autobús blanco con, con azul. Y este autobús nos llevaba desde la estación de Bellaterra, hasta Sartañola, o sea, daba toda la vuelta al campus y nos llevaba a Sartañola y ahí nos recogía en Avenida Primavera o Avenida Primavera, nos recogía y nos traía nuevamente a la universidad. Pues bien, Frankfurt lo primero que había aquí, después una panadería que estaba justo debajo de mi piso, del H-205, una panadería deliciosa con una mujer maravillosa, una mujer cariñosa que nos enseñaba muchísimas cosas. Yo le preguntaba cómo se hace este pescado, cómo se hace, qué debo hacer con el arroz, porque yo el arroz lo preparaba diferente. Esos eran los dos únicos eh, sitios que nosotros teníamos como para hacer vida de barrio, ¿no? Después apareció enfrente Justo enfrente del H205, una tienda de ropa. ¿Mm? Y entonces eh, ahí yo me atreví a ir a pedir trabajo. Y empezó a traer otros artículos que sabía que nosotros necesitábamos aquí. El, el, el, el platos o sea, el sitio donde nosotros poníamos los platos para que escurrieran. Cosas de casa. Eh, eh, también era un sitio muy, muy agradable. Después, a los dos años, apareció la lavandería. No más. Era lo que había aquí en la vila. Era lo que había. No había más. Otros, hay otros espacios, como por ejemplo el, la tienda de, de, de viajes, cómo se llama, el sitio de, de turismo, eh, la autoescuela. Bueno, la autoescuela también estuvo allí, en esa en aquella época también teníamos, pero ya al final. Nosotros nos fuimos de aquí en el año 1998, llegamos en el 92 y nos fuimos en el 98. Definitivamente yo recomendaría muchísimo la vila, de hecho yo regresé a la vila después de tantísimo tiempo porque es un sitio que es ideal para estudiar y sobre todo porque es que no solamente es esa posibilidad que tienes de implicarte en tu, en tu labor académica, sino que también estás acompañado y también hay aquí una, un ambiente familiar que es muy necesario.